Seguimos hablando con gente de la feria, con amigos y con amigas. Ahora estamos con Vinny Hachuel. Nos conocemos del año pasado. Del año pasado. Ya estuvimos alegando un rato nosotros aquí en el stand. ¿Qué tal ves este año la feria? Mejor, mejor. Sí. Mejor, mucho mejor. Más talleres. Yo creo que se ha ido superando y el año que viene será mucho mejor todavía. Claro, esto es hacia arriba, nunca claro, para abajo, ¿no? Claro. Yo creo que el año pasado fue la primera. Y, y bueno, fue el principio y ya este año, pues como nosotros mismos que hemos, venimos del Sabinal, pues lo hemos preparado con mucho más tiempo, los talleres están mejor funcionando y todo. Sí, he visto que las entidades como que han tenido tiempo de preparación, se lo han currado, ¿sabían que esto iba a estar? Hombre, claro. Y que había Después quedado... del éxito del año pasado, teníamos que superarnos este año, por supuesto. Qué bien, qué bien. Mira, ahí, cree... yo creo que la gente debería de, de venir y animarse sí. para que lo vean. Porque sí, la todavía participación... queda tiempo para venir, ¿eh? Sí, muy importante. Felicitarte a ti por el trabajo que hace este muchacho, bueno, la verdad. No, gracias, mi reina. Aquí está... Es mi amiga, por eso lo hace. No, no, no, no. aquí están las 12 ahora dando el callo e bueno, y... invitar a la gente que venga. Vale. Muy bien, pues muchas gracias. Venga. Nos vemos en la tercera. En la tercera, venga.